¿Te gustaría recorrer las montañas de Estados Unidos en moto de nieve con total seguridad? A tu hijo le encanta la escalada libre y tú quieres saber que está bien. Quieres compartir tu sabiduría de senderismo en tus redes sociales. Los móviles no ofrecen la cobertura necesaria para ello, pero en nuestro terminal satelital sí. Empezaremos por el camino de Santiago, haciendo especial hincapié en turistas con movilidad reducida. Pero nuestro roadmap nos llevará por el mundo del senderismo, montañismo, carreras extremas y regatas de vera ligera. Somos expertos en el camino de Santiago, el cual crece anualmente al 11%. En 2012 habrá más de 200.000 peregrinos, de los cuales la mitad son extranjeros. ¿Cómo planificar su cuenta si el animal de parte de los albergues no se habla inglés? ¿Cuántos kilómetros podrías recorrer al día? Si vas con niños o en bici? Con nuestro calificador resultar, damos una propuesta optimizada a cada cliente. Y lo mejor de todo, reservas online, evitando perder tiempos, llamadas y costes sanitarios de terceros Trace My Way aporta soluciones adaptadas al Camino de Santiago, como la geolocalización en tiempo real sobre Google Maps, una plataforma de envío de MMS para avisar de puntos de interés e información turística, una aplicación para móviles Android y iPhone que permite valorar la accesibilidad de los puntos de interés en el camino, y un portal web que aúna alojamientos, empresas del servicio y artesanos del camino. Y creo que 3MyWay como asesor externo es una iniciativa única porque de alguna forma toca los tres elementos básicos en el desarrollo de un negocio hoy en día. Es el aspecto local, en la localización, el aspecto social, con la capacidad de compartir la información y el aspecto de ocio, vinculado en este caso con una actividad como es el turismo y como es compartir las experiencias con otros usuarios. Hola, soy Miren Lonaí. Y asesoro a Tracey Miguel para conseguir que senderos, alojamientos y puntos de interés sean accesibles para todos y poder facilitárselo a otras personas eh, con movilidad reducida como yo. Parte de los beneficios irán al mantenimiento de los albergues municipales y hosteleros voluntarios, porque sin peregrino no hay camino y sin camino no hay Trace My way.